Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, eh, bueno... Vamos de una vez, rapidito, hoy estamos empezando con un nuevo planeta, Neptuno, Neptuno en los 12 signos. Hoy nos toca Neptuno en Aries, ya mismo te comparto la pantalla, así podés eh, ver este Neptuno en Aries. Bueno, yo me agrando la pantalla para que me veas bien a mí también. Bueno, este es Neptuno en Aries, el signo de Aries y Neptuno, el tridente. Neptuno tarda aproximadamente 165 años en dar toda una vuelta al Zodíaco. Por eso está entre 13,75 años en cada signo, entre 14 y 15 años en cada signo. Vamos a ver esa generación de, eh, de personas nacidas eh, con Neptuno en Aries. ¿Cuáles son esas tres cualidades positivas y cuáles las tres cualidades negativas? Eh, son protectores, son inspiradores y son creativos. Son dispersos, son viciosos y son revolucionarios. Todo eso convive dentro de la misma persona. Como siempre les cuento, como siempre les explico, todo depende de en qué casa está, eh, después los aspectos que forma con los otros planetas, eh, va modificando eso. ¿sí? Pero las seis cualidades, las Tres positivas y las tres negativas o las tres en sombras conviven dentro de cada uno. Bueno, eh, nada, te recuerdo, inscríbete, hazte este miembro de acá, es gratuito. Eh, centro Aprender fácilmente.com y eh, vas a aprender astrología en forma gratuita. Te digo hasta mañana. Sí, claro que sí. Mañana nos volvemos a encontrar, como todos los días, pero mañana nos vamos a encontrar con Neptuno en Tauro. Chao, hasta mañana.